Quienes nos oprimen ahora pretenden tomar el papel de nuestros libertadores. Sin embargo, algo es diferente. Y es que el dolor de la tierra, de la naturaleza, también se ha unido al nuestro. Y aquí podemos estar o no de acuerdo. Podemos decir que no es cierto. Que las pandemias se terminarán. Que las casas se cesarán. Que el mundo, que nuestra vida en el mundo, volverá a ser como antes. O aún cuando este antes, ya era y es de honor, destrucción e injusticia. Nosotros, los pueblos zapatistas, pensamos que no. Que no solo no volverá a ser como antes, que se va a poner peor. Nosotras las comunidades zapatistas nombramos al responsables de estos males que le llamamos capitalismo. Y también decimos que solo con la destrucción total de este sistema será posible que cada quien, según su modo, su calendario y su geografía, habrá de levantar otra cosa, no perfecta, pero sí mejor, y a eso que se construya a esas nuevas relaciones entre los seres humanos y entre la humanidad y la naturaleza se le pondrá el nombre que a cada quien le dé la gana Y sabemos que no será fácil, que no lo es ya y sabemos bien que no podremos solos cada quien en su parcela combatiendo contra la cabeza de la isla que le toca padecer mientras el corazón del monstruo se de rehace, crece todavía más y sobre todo sabemos que no debemos temblar de ese mañana en el que, al fin, la bestia harta y se consuma hasta que de ella solo quede un mar de Pero también sabemos que haremos nuestra parte. Aunque sea pequeña, aunque lo olviden las generaciones de vida.